¡Hola! Hoy quiero mostrarte cómo puedes dibujar en digital, comenzar a dibujar digital con tan solo tu celular y tu dedo. Eso es todo lo que necesitas. Entonces vamos a mirar una aplicación que me gusta mucho en la que suelo dibujar constantemente, que se llama Adobe Draw. Antes era Adobe Ideas. Sencillamente la abrimos y te voy a mostrar un poquito cómo toda la interfaz. Tú puedes trabajar por diferentes proyectos. Entonces tú tienes como hojas en las que vas guardando y puedes agrupar tus proyectos. Yo acá, por ejemplo, a ver, me devuelvo y te muestro. Tengo diferentes proyectos, hasta mi chiquitín tiene ahí también sus dibujos. Y lo que vamos haciendo es agrupándolos. Entonces, por ejemplo, acá tengo algunos destampados. Entonces dentro de ese proyecto tengo diferentes hojas con diferentes diseños, ¿sí? Si ya quiero crear uno nuevo, simplemente voy aquí al más y aquí selecciono el formato en el que lo quiero, ¿sí? el tamaño de la hoja. ¿no? Entonces, digamos, vamos a este. Aquí en la parte izquierda vas a encontrar todas las herramientas de dibujo, son diferentes pinceles. Si haces tap en un pincel vas a poder modificar su tamaño, hacerlo más pequeño, más grande, la opacidad, como la transparentabilidad. Y también seleccionar los colores que desees. Hay como un selector circular o también hay temas ya preestablecidos y también puedes tú empezar a guardar tus paletas. Ahora, en la parte de arriba ya tienes como la parte de configuración. Aquí simplemente es para deshacer. Si por ejemplo... A ver, vamos a hacer acá una capa, te explico. Si por ejemplo tienes una línea y quieres deshacerla, entonces simplemente acá en la flechita... Aquí tienes opciones de diferentes herramientas o formas, más bien. Formas que tú puedes ir dibujando, por ejemplo, cuadrados, ¿sí? Y diferentes formas prediseñadas. También si tienes guardadas en tu biblioteca, también las puedes tener ahí. Este es para ocultar las capas, que son estas. Aquí simplemente vas a guardar tu imagen en diferentes formatos opciones. Y esta es la parte ya de configuración, nuevamente el formato y bueno. Otras cosas más avanzadas. A mí cuando estoy dibujando en el celular, esta es la opción que particularmente me gusta mucho, porque nos permite ver como toda la pantalla y así poder dibujar libremente, sin necesidad o, o sin que otras cosas me estén como interrumpiendo, ¿no? Bueno, ahora veamos las capas. Las capas son, haz de cuenta, como papel mantequilla, papel pergamino, papel cebolla, uno encima del otro, entonces todo lo que yo haga acá, va a ser independiente de lo que haya en la capa de abajo. ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho porque generalmente suelo trabajar con fondos en una capa y luego voy agregando diferentes formas en diferentes capas. Esto lo hago particularmente porque necesito... Que eh, poder editar, si por ejemplo yo qu quisiera este y quiero cambiar el color, el tamaño, me gustaría editarlo por separado, ¿sí? Es mucho más sencillo. Ahora en las capas puedes aquí agregar una nueva, como una capa de dibujo, ¿cierto? O también puedes agregar una capa de imagen, entonces por ejemplo si tú tienes una foto que quieres calcar o si tienes un boceto, por ejemplo, que quieres calcar, lo puedes agregar ahí. Ya en las capas tú puedes hacer doble tap para ocultar o para poder ver la capa, por ejemplo. Bueno, entonces más que este video lo tomes como un tutorial, quiero que lo tomes como un ejercicio En el que tú vas a empezar a dibujar ¿Cuál es mi idea? Yo quisiera como dibujar hoy un estampado sencillo A propósito porque vamos a tener clase en vivo de estampados el 28 de noviembre Pero también porque después me gustaría en el próximo video de la siguiente semana Aplicar este estampado a un dibujo de algún figurín Eso también lo podemos hacer de forma digital Estoy pensando en hacerlo en un figurín del eh, Inktober Lab, entonces si te gustaría, dime cuál de los que yo hice te gustaría para aplicar el estampado o si hacemos otro dibujo nuevo ¿Listo? Entonces, bueno, voy a comenzar aquí dibujando algo muy sencillo como para crear, a mí me gusta hacer como flores gráficas, las llamo yo entre tú más te acerques, por ejemplo haciendo esto, mucho más sencillo va a ser para ti dibujar eh, sobre todo los detalles ¿sí? Entonces yo por ejemplo voy a comenzar aquí con una forma básica, si tú haces tap puedes rellenar la forma, es una manera supremamente sencilla de, de rellenar las formas. Entonces aquí voy a hacer como una florecita, a ver qué me invento. Quiero que también intentes tú eh, con esta aplicación y ver cómo te va y me cuentes en los comentarios qué tal te pareció, si ha sido fácil, si ha sido difícil, eh, cómo te sentiste, si pudiste entender cómo dibujar. Bueno, todo lo que puedas eh, enviarme sería súper interesante poderlo saber. Sí, entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo una florecita sencilla. Voy a hacer otra capa para hacer otra flor aquí al lado o una hojita. Fíjate que yo siempre hago zoom in o zoom out con los dedos para poder dibujar muchísimo mejor, ¿listo? Entonces voy a dibujar aquí una hojita y voy a ir cambiando también el, el grosor. Tú para dibujar realmente en digital, mira, necesitas solamente una aplicación en tu celular y ya está, o sea, puedes hacerlo. De hecho, yo también dibujo figurines acá, a ver si te puedo mostrar acá alguno antes de que se, se me olvide. Y es, por ejemplo, yo dibujo cosas como estas, ¿sí? Figurines ya directamente ahí en el celular. Obviamente, pues claro, la pantalla es pequeña y todo, pero... Si tú empiezas a practicar, te va a ser muchísimo más fácil, más sencillo hacer este tipo de, de dibujos. Igual recuerda que dibujar es solamente expresar, entonces lo, lo único que yo quiero y que te pido es que lo intentes, que te animes, vas a ver que va a ser muy divertido. Además también es interesante porque todas, ah mira, para devolverte aquí, ¿no? Todas estas herramientas, o bueno, esta, esta aplicación, en específico, la puedes conectar directamente con Photoshop o con Illustrator y puedes pasar allá tus archivos y los puedes ir modificando también en el computador. Entonces, esa también es una gran, gran ventaja que tienes con estas aplicaciones. ¿sí? Entonces, bueno, yo voy así con mi dibujo. Solamente quería mostrarte cuán sencillo es de eh, dibujar en digital, simplemente con tu celular, y vamos a ver entonces en el próximo video cómo termino de diseñar el estampado y lo aplicamos a un figurín. Cuéntame si te parece, si quisieras verlo en los comentarios. Cualquier duda, nos leemos ahí. Un abracito y nos vemos próximamente. Recuerda clase en vivo el 28 de noviembre. Un abrazo.